En tal tikpaktlaka amesco colia, riqumatica ni quien neyo neesco coliche o cachesto que namegua. Tla namegua no que an en tikpaktlaka, en tikpaktlaka Pero ne una mes ke en que namegua Iwan ni porque machukingwa kinguan si que la o te Santequipano, machueli mochiva o cachuelli que iteco. Tlane es chatolostia, Namewa nuiki a Iwan tlanehu nech kakiliske, Namewa nuiki a a no porque a nel toka. Iwan porque en Jehova machkishmati aquí no nechwaltilanke. Tlane amun iwalani Iwan yo namo entonces machkipiane pero allá machitla que como para que todos que nik machipía a no es que papá amo entre yehua y tlachtlamente Catles matzemi aca que entonces machipiani tlachtlacole pero mi tlamente yo yonikchi. que yo nik chiwá más chico te y né papá y con para mamochiva tlactole kateles y te estoy tranquilo mukitskia que te Machonka Tlanica, nena me chua titaniles de no papá, en espíritu te te ni huiz, matiltis de ne. y Juaname ankite matiltis de ne, porque name huainyeca no guan deste hiscoa ope ni tlamachtia. Nam tlatole, Paramo le paramos y poloca el y tlanque de te llamo tíopa I Guanas tónaale que ye que que dios y con que porque no Papa, y Porne por ne machnechishmati. para que nikukasi sora si que macho namechilwe porque Onieka Amoa.